Egonon, buen día, buenos días. Hoy, esta mañana, querríamos estar con vosotros a vuestro lado uh, por muchos motivos. En primer lugar, por, para devolveros eh, siempre que tenemos ocasión, queremos agradeceros toda la solidaridad que el pueblo vasco ha dado siempre a Cataluña, y más concretamente en estos últimos años de intensa represión que estamos sufriendo. Hace ya más de tres años que el presidente domingo Cultural, José Luis está encarcelado, como sabéis, con el, conjuntamente con el resto de presos políticos y exiliados también queríamos estar a vuestro lado porque somos de los que compartimos luchas: la lucha por la democracia, la lucha por la paz, la lucha por resoluciones siempre pacíficas de los conflictos políticos y por eso por los que estáis al frente de estas iniciativas que permiten fortalecer nuestras sociedades alrededor de estos valores compartidos, de la democracia, de los derechos fundamentales, de la paz. Por ese motivo también esta mañana querríamos estar con vosotros. Las circunstancias no nos lo permiten, pero de corazón nos tenéis a vuestro lado, ahora y siempre.